bueno, pues estamos aquí con suerte porque le tengo que cambiar la vía de lado porque ya lleva tres días que con la vía puesta en el mismo sitio, entonces toca cambiarla porque le tenemos que seguir con el tratamiento intravenoso a ver si mejora la verdad es que está bastante bien de ánimo no para de comer <ríe> le encanta comer y... pero bueno, nos preocupa un poquito porque está empezando a toser eh, tiene como sonidos respiratorios en pulmón y eso nos, nos tiene bastante preocupadas pero bueno eh, a ver si con el antibiótico estos días se lleva evolucionando mejor y, y nada probar a, a esperar y bueno aquí está cuidada, vigilada 100% <ríe> y nada le, está. Le, le, justo le quitamos, cámara? Justo le, sí estaba vigilada todo el rato <ríe> y le quitamos ahora la venda de su cuernecito que le, que le habían quitado y le pusimos un poquito de spray para que le cure bien al, al aire. Y nada, ella está súper pancha aquí, vigilada por todo el mundo. Y nada, súper bien. Pues bueno, muy bien. Bueno, ella sí, la veterinaria del santuario. ¿Qué? ¿Quieres más? Más, más. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente.